Primero, que tenemos que evaluarnos para dar, poder podernos dar cuenta cómo está afectando en nuestra vida nuestra alimentación. Desarrollar nuestra área física sería tener una información clara, saber qué requiere mi cuerpo o qué puede estar afectándolo. Disciplina, disciplina para desarrollar un estado saludable y fortalecido. Una organización para mantener un equilibrio nutricional y físico pero sobre todo un estado de conciencia activo nuestro tema hoy día es evolución de un camino técnicas prácticas emocionales justamente la, el desarrollo el camino que hemos tenido dentro de lo que es la experiencia de libertad emocional a través del desarrollo de las técnicas emocionales muy bien sin más entonces la pantalla es tuya y aquí todos atentos a escucharte bueno en todo lado donde ustedes se encuentren, mi nombre es Marco Mena, como les había dicho, soy de Ecuador y he participado durante varios años ya en este proyecto, en este hermoso proyecto de desarrollar técnicas especiales, técnicas emocionales para que las personas podamos sentirnos más tranquilas, más aliviadas, pero sobre todo aprender a manejar nuestras emociones. Muchas veces hemos estado en situaciones difíciles, situaciones que realmente emocionalmente nos ponen realmente mal. A esto nosotros lo denominamos crisis crisis emocionales, cuando no podemos irnos a hacer las cosas como quisiéramos, como que el camino se nos para, como que el camino se nos corta. Crisis emocionales, y esto, cuando nosotros hablamos de existenciales, realmente es cuando nos ponemos bastante mal. Y eso va repercutiendo cada vez más, y nos vemos que un día... ...estamos bien y otro día estamos mal... ...tal vez en el transcurso de nuestra vida... ...mucho tiempo hemos estado bien... ...y otro tiempo hemos estado mal... ...pero algo está pasando entonces... ...y cuando vamos dándonos cuenta... ...nos vamos dando cuenta de que... ...realmente... ...no solamente es una crisis emocional... ...sino es una crisis existencial... ...tener la capacidad de observación... ...la capacidad de observación personal... ...de las emociones intensas... ...negativas y también positivas... Que muchas veces no podemos controlarlas en un estado consciente. Esta sería la primera parte para darnos cuenta de cómo aprender a salir de esta crisis emocional. Tener la capacidad de darme cuenta cuando algo está mal en mí. Hay varios pasos para ir desarrollando e ir soltando estas crisis emocionales. Vamos a hablar acerca de lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos ido desarrollando en ecuador nuestro plan y cómo lo hemos trabajado un proyecto realmente bastante especial el conocimiento primera base para nosotros dar un verdadero cambio es el conocimiento el conocimiento en nuestra parte física el conocimiento en nuestra área emocional el conocimiento en nuestra área espiritual cuando comenzamos a dar este conocimiento en diferentes partes de nuestra vida nos estamos dando cuenta primero que tenemos que evaluarnos para dar, poder podernos dar cuenta cómo está afectando en nuestra vida nuestra alimentación, la falta de ejercicio. Es primordial trabajar en nuestra área física, pero también es primordial darnos cuenta cómo podemos desarrollar estas áreas. Desarrollar nuestra área física sería tener una información clara, saber qué requiere mi cuerpo o qué puede estar afectándolo.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 es la capacidad de observación de mis actos, en mis conductas y en mis comportamientos, las reacciones y los efectos a los diferentes ámbitos que forman mi vida, por ejemplo, mi familia, mi trabajo, mi parte social. Cuando nosotros vamos equilibrando ya la parte física con la parte emocional, vamos viendo ya esos cambios en mí cambios de conducta, cambios de comportamiento, los cambios hacia la familia, los cambios como padre, las, los cambios también a nivel de cómo estoy trabajando yo en diferentes áreas dentro de mi vida. Y finalmente, yo creo que es la base más importante es el área espiritual, tener la capacidad de influenciar el ser interior, sobre todo, y no confundirse con la mente. Nuestro trabajo para desarrollar en la parte espiritual es es el conocimiento a través de guías, ejercicios, dinámicas. Darnos cuenta que el tiempo es necesario y un estado de alimentación y crecimiento continuo del ser interior. Eso lo podemos realizar con varios ejercicios, como puede ser mindfulness, como puede ser meditación. Es importantísimo desarrollar y trabajar esta área espiritual. Entonces, en el conocimiento ya tenemos nuestras tres áreas, que serían la parte física, nuestra área emocional y nuestra área espiritual. De esta forma, poco a poco nos vamos dando que el conocimiento que vamos adquiriendo nosotros nos va dando un estado de seguridad, un estado de tranquilidad, un estado de, sobre todo, paz interior. Esta paz interior que siempre la vamos necesitando. En nuestro transcurso de nuestro trabajo, en nuestras vidas, nosotros en Ecuador hemos ido desarrollando varios proyectos. Este estado... Este estado especialmente de conocimiento nos brindó a nosotros que podamos trabajar con instituciones educativas, que podamos trabajar con profesores, con instituciones también. Pero nos iba faltando algo, nos iba faltando algo. Decíamos, tenemos mucho conocimiento ahora, pero nos falta algo. ¿Y cuál era? El ser coherentes. El ser coherente significa que lo que yo tengo como conocimiento, también lo pueda hacer en mis actos, en lo que yo individualmente esté haciendo y empezamos con un paso más que se llama la formación y la formación ya es un poco distinto a todo eso que hemos sido nosotros adquiriendo a través del conocimiento que es aprender a manejar nuestras técnicas en nuestro caso nuestras técnicas de libertad emocional y a través de qué de la disciplina la disciplina que es fundamental y resultando nuestras situaciones intensas negativas y también positivas que pueden estar muy intensas, que nos vaya permitiendo regresar a un estado de equilibrio de forma natural, mantener un campo emocional equilibrado, trabajar en ejercicios continuos con técnicas, en nuestro caso, las técnicas de libertad emocional, ir verificando las técnicas adquiridas, las que hemos ido teniendo y. Saber que las poseo, saber que las tengo, que no son ilusiones, ir desarrollando metas u objetivos a corto plazo que nos permitan observarlas y también irlas fortaleciendo. ¿Qué hemos ido nosotros desarrollando ya con la formación que hemos ido adquiriendo de estas técnicas terapéuticas? Lo que hemos ido desarrollando hoy en día es que podamos entrar en instituciones públicas, privadas y hemos podido Capacitar, ya no solamente a grupos de 5 o 10 personas, sino a grupos mayores hasta de 100 personas. La formación realmente lo que nos va a dar a nosotros es integrarnos con el conocimiento. Cuando nos integramos con el conocimiento, no solamente estamos desarrollando algo que lo tenemos interno, sino que eso lo estamos sacando hacia las demás personas, hacia nuestro trabajo de verdad. Y finalmente lo que vamos adquiriendo y el paso fundamental, creo que en este momento es el que nosotros y yo especialmente estoy ingresando, es en el camino, que sería encontrar la forma personal, el anhelo, el bien común, pero también se va fortaleciendo algo personal, nuestro conocimiento, nuestra formación da como resultado nuestro camino. Y en este camino realmente lo que se va dando cuenta es que va a comenzar a llegar muchas situaciones, frases, ideas, conceptos, y sin avisar muchas veces, sin avisarlos. Esto lo vamos uniendo y se va formando nuestro rompecabeza de nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros, cuando estábamos en esas crisis existenciales, emocionales, nos preguntábamos, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer en este mundo? Y en esta última parte en la que vamos desarrollando el camino, es donde vamos encontrando las respuestas de muchas de las situaciones que nosotros nos hemos preguntado. Y finalmente, vamos a iniciar ese camino. Cuando creo que finalizo una meta, solamente es el principio para hacerlo mejor. En nuestro caso... Lo que hemos nosotros estado desarrollando en nuestras vidas a través del camino son los centros de apoyo escolar y emocional. Estos centros de apoyo escolar y emocional ya en el camino son totalmente un éxito, no puede ser un fracaso, porque ya es el camino desarrollado con el conocimiento, con la formación y que nos ha dado como resultado este camino que es nuestro rompecabezas de la vida que lo comenzamos a unir. Y en Ecuador, este rompecabezas hacia nosotros, hacia las demás personas, es el servicio que queremos brindar. Que son pequeños centros que vamos a apoyar hacia los niños, niñas y jóvenes de nuestro país que están estudiando y que sabemos que detrás de esas situaciones que ellos viven dentro de las escuelas, dentro de los colegios, hay situaciones emocionales que tenemos que ayudarles a trabajar. De la misma forma, llegaremos a los padres de familia, madre y padre de familia, a las personas, a sus criadores, para que puedan trabajar adecuadamente también esa área emocional. En este momento, este camino a nosotros nos da que transformemos muchas cosas y estamos transformando nuestra sociedad a través de estas herramientas que nos ha proporcionado libertad emocional este camino que se ha ido formando durante muchos años hoy en día se está volviendo una realidad y queremos invitarles a ustedes a cada uno de ustedes que pueda ser también parte de este sueño hoy lo estamos haciendo en ecuador hoy lo estamos haciendo para los niños niñas y jóvenes de nuestro país pero mañana puede ser para cualquier país colombia perú bolivia para cualquier país que esté cercano a nosotros, o donde ustedes quieran y tengan la voluntad de querer hacer este sueño realidad. Necesitamos que realmente esa palabra paz no solamente sea una palabra dicha de una sensación que tenemos, sino realmente sea una realidad en cada uno de nuestros países, la realidad en cada una de las personas que hacemos este mundo. Les invitamos nuevamente a que ustedes puedan seguir estos caminos, que sería, si tenemos una crisis, ya es bueno, ya es positivo, con eso podemos dar el inicio, y no se encuentren perdidos, en, comencemos a encontrarnos, y cuando nos comenzamos a encontrar, realmente nosotros estamos listos para ayudarles, para trabajar en este camino, que sería, como decíamos, nuestro conocimiento, nuestra formación, y los que quieran llegar, pues llegaremos hacia el camino Que sea ya, será ya construir el rompecabezas de nuestra vida Qué interesante Marco Mira, eh, una gran exposición eh, Tenemos al, algunos eh, comentarios, algunas preguntas que, eh, Nos gustaría eh, que pudieras contestar ahora en, en la transmisión en vivo Hay una muy interesante que dice... Eh, un segundito, es eh, Rosy, nos pregunta si nos costó, ¿les costó mucho conseguir la implicación de los organismos públicos? Sí, realmente como decíamos nosotros, estos caminos que fuimos desarrollando nosotros del conocimiento allá la formación nos dio esa seguridad en la formación realmente nos brindó esa confianza para hacer realmente bien las cosas y creo que las personas también se dieron cuenta de lo que estamos desarrollando con esa gran confianza y también aprovechar la gran oportunidad que le estábamos dando a estas instituciones. En Ecuador realmente es bastante difícil trabajar en el área emocional, especialmente en el área del gobierno a través, de los ministerios, a través del Ministerio de Educación y lo que nosotros llamamos también los distritos educacionales. Interesantísimo, eh, Marco. Mira, aquí hay otra pregunta, la estamos seleccionando. Ya te paso el tiro desde Chile. Dice: ¿No? ¿Cuál es el nivel de participación que tienes? ¿Las personas reciben eh, de buena manera todas estas técnicas y las aplican? Bueno, primeramente, cuando nosotros vamos a los centros educativos, es ya or, una ordenanza a través de los distritos con jefes, jefes de educación que nos envían a diferentes escuelas y colegios, por lo tanto ellos tienen que recibir la capacitación de una forma, se puede decir como parte de la educación que está recibiendo nuestros educadores nuestros docentes ¿Cómo lo reciben? Pues yo digo siempre al principio siempre hay una como que inseguridad, pero poco a poco el planteamiento que hemos hecho con las técnicas y el desarrollo hacia la parte educativa se ha ido complementando muy bien y ellos han ido viendo que lo que nosotros fuimos desarrollando de técnicas realmente les puede servir muchísimo en el trabajo dentro de las aulas con los alumnos y hacia sí mismos para poder trabajarlo y también con los padres de familia. Eso se ha ido haciendo un complemento. Como digo yo, el trabajo es primero hacia nosotros, hacia los educadores, y después todo eso lo transmitimos hacia nuestros niños, niñas, hacia los jóvenes y hacia los padres de familia. Realmente ha sido magnífico ese trabajo que lo hemos ido desarrollando. Y poco a poco esto se ha ido regando, se puede decir, y transmitiendo a otras instituciones, cosa que, bueno, nos reciben ya en otras instituciones con mucha más seguridad y mucha más alegría. Bueno, eh, María Jesús nos dice eh, que, bueno, aparte de desearnos mucho éxito, ¿no es cierto?, también desde Chile, eh, dice una maravillosa labor la que han desarrollado, loable y digna, eh, pero ¿les cuesta mucho adaptarse a los distintos lugares a las personas? Eh, a las instituciones. Bueno, eh, sí hay bastante problemática de los docentes, cómo se fueron adaptando, especialmente a lo que hemos vivido con la pandemia, ha creado mucha inseguridad, eh, los cambios que se han ido dando, pero lo que nosotros justamente vimos, esas herramientas para disponer a las situaciones que estábamos viviendo y las hemos ido adaptando para que el docente cada vez se vaya sintiendo más seguro, pero sobre todo de esa seguridad también vaya dejando situaciones que pueden venir en un momento determinado, como el miedo, como el estrés, como la ansiedad, Todo eso ha ido haciendo un complemento con estas técnicas y realmente cuando uno va sintiendo estas técnicas no tiene, eh, yo digo, ninguna inseguridad de ir a cualquier lugar, a cualquier parte y se va adaptando fácilmente. Nos hemos dado cuenta que realmente las situaciones que vivimos nos ponían eh, con mucha inseguridad de lo que estábamos haciendo, las clases virtuales, luego pres, otra vez presencialidad y así hemos estado rotando. Y justamente nuestras técnicas, lo que hemos trabajado con ellos, es para trabajar que eso sea adaptable al compañero docente y que no se sienta perdido cuando ellos han estado desarrollando ya tanto las situaciones en presencial o, en su caso, también día online con los estudiantes. Claro, durante la pandemia, tal vez eso se vio un poco afectado. el ¿El grado de participación que tienen hoy día, la llegada, es eh, a nivel nacional, Marco? Sí, lo hemos estado haciendo a nivel nacional. Hemos estado trabajando muchísimo en este último tiempo en sectores bastante apartados en las zonas rurales. sí, Y hemos llegado a muchísimas partes y nuestro objetivo esta tarde es llegar a cada uno de los distritos del, del Ecuador especialmente. Eh, Marco, eh, hay otra pregunta súper interesante, dice, ¿cómo financiarían los centros de apoyo escolar y emocional? ¿O cómo financiarán? Nuestros centros de apoyo, centros de apoyo escolar y emocional lo vamos a financiar a través de todas las personas que tengan, yo digo, ese, esa parte ya de conciencia de que realmente en el Ecuador se requiere y se necesita trabajar en esta área, esta área realmente en muchas partes de nuestro país está olvidada. Realmente, como decirles un pequeño ejemplo, hay un compañero terapeuta psicólogo para 20 escuelas, realmente eso es muchísimo. Y frente a esta situación hemos ido compartiendo con empresarios, hemos ido compartiendo con funcionarios de instituciones para que ellos puedan dar cuotas ...y con esas cuotas nosotros ir eh, ayudando a fortalecer y hacer esta autogestión... ...para desarrollar los centros de apoyo escolar y emocional acá en el Ecuador. Uh -huh. Bravo, están haciendo un gran trabajo por ahí. ¿Cuánta gente es la que trabaja contigo? Bueno. En este momento estamos solamente tres personas que estamos desarrollando... ...con bastante esfuerzo, sí, eh, un poco bastante cansados también... ...porque nos toca viajar bastante a diferentes lugares pero poco a poco hemos tratado de que ya haya otras personas que se puedan ir adaptando. Creo que nosotros no hemos podido juntar más personas todavía porque la idea es que la persona que está trabajando con nosotros desarrolle y también, como decíamos nosotros, seamos coherentes con lo que nosotros tenemos con conocimiento, pero también que lo podamos ejecutar en nuestras vidas. Y eso sí es un poco complicado también en las personas que se vayan adaptando al trabajo de libertad emocional. Eh, en tu experiencia, ¿cuál es el, el, la edad de los participantes y qué tanto eh, asimilan la, eh, las prácticas que les van enseñando? Nosotros trabajamos mayormente con eh, docentes, los docentes eh, podemos hablar de una edad desde los 21 años hasta los 60 años realmente, es bastante distante esas edades, pero... Mm. Yo creo que cada una de las personas tienen situaciones muchas veces difíciles, que no comprenden mucho cómo poder liberarlas y sobre todo, les hemos dicho, esa carga emocional que vamos teniendo y creo que eso lo tiene tanto el joven de 21 años como, el, como la persona adulta mayor, ya en este caso de 60 años. Entonces nos hemos ido adaptando a todas las edades porque realmente las herramientas que trabajamos con libertad emocional nos da para que todos puedan desarrollarlas. Claro, y con respecto a esa, en esa misma línea hay una pregunta de Viviana desde Chile que nos dice, ¿cómo ha sido esa experiencia con niños? Han, ¿Lo han hecho? Todavía no hemos trabajado con niños, eh, lo vamos a hacer justamente con el proyecto que estamos desarrollando ¿sí? que va a trabajar en el área pedagógica y va a través de esta área pedagógica nos va a ayudar con la parte emocional, realmente es un lindo pretexto para poder llegar a los niños, niñas y jóvenes, porque realmente lo que nosotros queremos llegar es darnos cuenta de que detrás de este niño que tal vez no se adapta a la situación educativa, tal vez tiene problemas de, de comprensión, tiene problemas de desarrollar una mente ágil u otras situaciones más, hay situaciones emocionales que puede estar viviendo dentro de casa, con los amigos o también dentro de la institución. Entonces, aquí es cuando más vamos a trabajar con estos niños, niñas y los jóvenes acá, en nuestro país. Bueno, un, un tremendo proyecto, un gran trabajo. Eh, si eh, te gustaría agregar alguna otra cosa eh, de lo que están haciendo, si hay formas de, de acceder a, a todo aquello, eh, nos puedas contar ahora. Bueno, creo que todo nace, como le decíamos, de un desarrollo todo empieza desde algo y lo nuestro empezó desde una crisis una crisis emocional como les he ido contando después de esto se ha ido desarrollando algo que yo creo que nace en cada una de las personas el hacer un servicio hay una frase hermosa que yo siempre la repito dice que aquel que no ha aprendido a servir no sirve para vivir y creo que esta frase nos puede llegar a muchas personas pero no solamente es que nos llegue, sino que tratemos de practicar ese servicio también hacia las demás y desarrollándolo mejor en nosotros, los docentes, las personas que trabajan para instituciones, las personas que están en ese servicio a las personas. Yo digo, tenemos que prepararnos mejor hoy en día y la preparación no solamente la veo importante, sino la veo urgente en el plano emocional. Y qué mejor si podemos trabajar con esta estos proyectos que lo estamos realizando nosotros Con libertad emocional Para que cada una de las personas pueda hacer mejor su trabajo Donde sea, donde le toque, donde es su misión Bien, Marco, fantástico Es eh, un tremendo trabajo el que están realizando Y, y si no tenemos eh, algo más que compartir con, con nuestros eh, seguidores eh, Sería... Claro. Eh, dejarte estos minutos para que te puedas despedir. Eh, y aún cuando queda una... ¿Tiempo? ¿Nos queda un, un, un tiempito para una última pregunta, Marco? Con mucho gusto. Claro, perfecto. ¿Cuál es para ti eh, la emoción que más encuentras interfiriendo en el proceso de aprendizaje? Una pregunta que nos envió Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Te la repito. Eh, creo que una de las emociones dentro de mí a nivel personal más difícil ha sido un poco la ira el de trabajar eso ha sido bastante, como digo un poco complicado en mí y lo ir desarrollando hasta llegar a un momento en el cual frente a una situación que la he sentido, no he podido dominarla ya poco a poco liberar situaciones e irla trabajando mucho, mucho en mí ...y desarrollar ahora un estado realmente muy tranquilo frente a situaciones que, que, se me, que se me vienen a mi persona. Bien, pues, muy bien, Marco. Entonces, eh, el micrófono para que te despidas y los invites a todos, ¿no es cierto?, a mantenerse en este congreso. Bueno, yo les agradezco a cada una de las personas que nos han escuchado y lo único que puedo decirles es que realmente muchos de ustedes o muchos de nosotros podríamos estar en este momento en una crisis en una situación y yo digo eso esa situación realmente cuando la vemos negativa puede ser terrible pero realmente es una gran opción para empezar a dar un cambio esos cambios pueden ser hermosos realmente hermosos en el ser humano si comienzas a trabajar mejor en ti mismo te amas a ti mismo comienzas a darte cuenta que no solamente es el amor a uno, sino es el amor a los demás, y eso se va haciendo un complemento, hasta que dejas todo por el gran servicio que puedes hacer, y yo digo, esto es la evolución, cuando uno realmente ha aprendido a dar ese cambio en uno, pero ya está sirviendo para los demás también, les agradezco, muchísimas gracias desde acá de Ecuador, les mando un fuerte abrazo muy cálido a cada uno de ustedes, y pues, Hoy día le ha tocado a Ecuador trabajar este proyecto, les invitamos a cada uno de ustedes que sean partícipes de este proyecto acá en Ecuador y ojalá podamos nosotros también desarrollarlo en cada uno de sus países. Sí, Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y un fuerte abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias Marco y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los invito a que sigamos participando de este el primer Congreso Internacional de Libertad Emocional y un saludo cariñoso para todos quienes participaron. Hasta pronto.